Hola chicos cómo andan espero que bien hoy les traigo un nuevo video para el canal de tmister loquendo y te estaremos con el negro pandillero digo digo CJ mi amor adentro video recalculando hola gente soy cj voy a ver dónde estará ese drogata de raider Hola gente, estoy buscando marihuana pa' fumar un buen porro, no sé qué estará haciendo ese pandillero, pero lo que esté haciendo estará escondido. Si estoy acá negrata marihuanero de mierda, deja de fumar, ya tenés humo hasta en el culo. Pareces a ese negro que se la pasaba fumando a cada rato y tú estás igual, en serio, ya basta. ¡Oh, ¡Mamma mía! Toma esto por drogado de mierda, deja oh, y fuma oh, cocha hey. tu mar. Recalculando. En serio, negra, ta? déjame, eh, tranquilo, ¿qué te pasa? La, la mierda que te me está matando, Mira, ¿qué pasa conmigo? Ya se soy un rogado, remarlóname, me estás pegando, hostias, por doquier, en serio, basta, negrito, culi, Bueno, vamos a ver qué hace este gordo, come microondas y la panza llena de hamburguesas, jajaja, ja, ja, para meterle un buen puñetazo, jajaja, ja, ja, ja. vamos para allá. Chicos, presiento algo, dentro mío. creo que es cejotita, mi amor, el más bello de mi vida, cejotita, por favor, no me pegues, hermoso, tenés un chorizo tan grande que lo no, quiero comer a besos, jajajajajaja, bueno, bueno. pero qué rico, oh, wow. Jajajaja, deja de pegarme, jajajaja, eh, eh, eh. ja, ja, ja, ja, ja, se cayó el negro pandillero que caíste, negrito hermoso de mi vida, cabeza de balde con caca derretida. Cállate gordo homúnculo, tas igual que mi hijo, es un homúnculo deformado genéticamente salido de un laboratorio de ratas llenas de cucarachas, jajaja, ja, ja, policía por favor, va. Yo me voy a ah, gordito, adiós. Ah, bueno, adiós. Los despide mi tómpate Mr. Loquendoite. Bueno chicos, espero les haya gustado el video Si es así, dale un gran like, suscríbete y comenta para más videos. loquenderos. Buenos yo me despido y hasta la próxima. Chau chao.